tal cual nosotros anunciábamos al principio del programa que en la entrevista VIP íbamos a contar con pues nada más y nada menos que con el senador electo por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Lo prometido es deuda. En, en su momento, quien era el candidato a senador por el partido revolucionario moderno prometió en este espacio que iba a estar aquí, posteriormente ya fuera electo como senador, y esperó tener su certificado en las manos para estar con nosotros y compartir en esta entrevista. Bien pide contacto de don Franklin Romero. Bienvenido a contacto diario. Felicidades y qué bueno que cumplió con este deseo eh, que tiene, que tenía, de representar la provincia de Duarte como senador. Qué bueno que estás con nosotros. Saludos y bienvenidos. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Sergio. Y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de contacto diario. Eh, dar las gracias a ustedes porque siempre me dieron la oportunidad de poder llegar a mis a mi conciudadanos a través de su programa y ya habíamos prometido justamente que después de pasar el certamen electoral pues íbamos a estar también de nuevo en el programa dando las gracias y ya con el certificado en la mano porque habíamos prometido que lo íbamos a traer. Gracias. Yes. Hay, hay, hay una, una cosa que todo el mundo decía, Franklin es seguro diputado si sigue ahí, no hay problema, pero enfrascarse en esta situación a senador cuatro años después de ser diputado, eh, quizás muchos vieron como una, como una precipitación de Franklin al, al dar este salto, pero parece que Franklin tenía la fe y la esperanza de, que, de que, que su trabajo que había hecho en la Cámara de Diputados tenía la oportunidad de ser el senador, ¿no es así Franklin? Sí, estaba confiado primero en Dios y justamente eh, que es mi primer gran aliado y yo no tuve en ningún momento ningún temor, sabía que estaba enfrentando a, a un senador muy influyente, un senador muy poderoso, que es eh, como lo es Amícar, eh, a quien públicamente les doy la gracias por la forma tan digna en que fue al torneo electoral, él directamente como persona, y también las gracias por habernos representado por tres periodos dignamente también en el Senado. Eh, nosotros estábamos muy confiados, creímos y creemos en nuestra gente. Y se dieron muchas situaciones que permitieron que nosotros pudiésemos salir airosos, gananciosos. Eh, en este certamen electoral, no solamente eh, ganar, sino salir con alto margen, muy alto margen convirtiéndonos específicamente en el tercer senador más votado del país. Nosotros estábamos apostando a ser el, el senador más votado, pero justamente nuestro colega Ricardo Los Santos, hoy diputado y también electo senador de Sánchez Ramírez, fue, su contrincante o adversario renunció justamente antes de las elecciones, lo que hizo que él fuera solo, y ahí nos quitó esa presea. Entonces, eh, también eh, don Eduardo Estrella, por Santiago, que llevaba unos 18 partidos de aliados, pues también obtuvo unos cuantos puntos por encima de nosotros. Pues nos sentimos muy bien, porque, como decía Sergio, eh, entramos en la política en el 15, la gente nos aceptó, la gente nos confió un trabajo que era el representarlo en la Cámara de Diputados, el cual nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos y satisfecho de haberlo logrado y ahora enfracarnos en lo que es la senaduría y salir también airoso entre los primeros, pues también nos hace sentir eh, muy satisfecho, pero muy agradecido de Dios y muy agradecido de nuestro pueblo que de nuevo eh, cree en nosotros y cree esa gran responsabilidad que tenemos. Franklin, vamos a dividir este conversatorio en dos partes. Yo quiero que iniciemos eh, por la parte que, no, que nos compete a nosotros y a la provincia norte El presidente electo Luis Abinader ha, puesto, ha hecho muy popular en, en estos días eh, que tiene como presidente electo y es que él fue elegido eh, por alrededor del 54% de los dominicanos presidentes de la República eh, dominicana, pero tiene el compromiso de gobernar para el 100%, para todos los dominicanos Franklin Romero fue elegido por más del 60% de la provincia, de los votantes de la provincia, Duarte, pero hoy también tiene la responsabilidad de ser de representarnos como senador al 100% de los que habitamos esta provincia, Duarte en cuanto a esa parte, Franklin Romero las expectativas que se han creado una vez Franklin llega al Congreso el próximo 16 de agosto y se ha juramentado ya como senador de la República representando la provincia de Duarte. Dentro de esas actividades, esos proyectos per se que tiene Franklin ya y que la provincia de Duarte sí. espera mucho de Franklin. Justamente nuestros números eh, tan altos, es porque nosotros no gobernamos con bandería política, sino que representamos a todo un pueblo. No importa a qué partido pertenezca, raza, credo, religión, sino que nosotros sí vamos por un partido, y, pero vamos representando una provincia. Ya después que usted sale anuncioso, usted representa a la totalidad de la provincia, pero más que eso, representa al país, porque somos diputados, en este caso senador, de la nación aunque en representación de una provincia. Ya lo de bandería política quedó a un lado, que es durante la campaña. Ahora, quien votó y quien no votó eh, a favor o en contra, eh, pues es igual para nosotros, porque nosotros representamos al ciudadano per se. Al ciudadano per se. Y no preguntamos, ni debemos de preguntar, ni tenemos por qué preguntar a qué partido pertenece. Claro está que uno siempre tiene los militantes y simpatizantes que están al lado de uno, que pertenecen a nuestro partido, pero en mi caso, imagínate que yo voy con 13 partidos, vamos, vamos. y de 27 partidos. Esos 27 partidos fueron aceptados en electoral, son ciudadanos, y por lo tanto los representamos a todos, así como también las diversas religiones, eh, que también forman parte de la sociedad, eh, las expectativas con Luis pues mira, muy buenas eh, estoy muy de acuerdo con eh, los primeros pasos que Luis ha, ha dado las designaciones que ha hecho y, y, y lo está demostrando con hecho lo que habló en campaña que va a gobernar mediante consenso con toda la ciudadanía y ha hecho unas designaciones no solamente con dirigentes nuestros del nuestro partido revolucionario moderno sino que le dio una continuidad a lo que es la parte económica, dejando a este, en la posición del Banco Central a Héctor Valdés Albizu. Eh, también hemos visto que ha designado en compras y contrataciones a una persona eh, de mucho respeto, de mucha valoración y alta reputación en lo que es compras y contrataciones. Y así sucesivamente está eh, dando muestra de que va a ser un gobierno muy diferente a lo que hemos visto, que va a ser un gobierno para el pueblo. Nosotros La, estamos muy conformes con, con, con, con lo que Luis está haciendo, lo apoyamos y estamos más que satisfechos de haber logrado justamente que nuestra provincia sea una de las que más, más eh, votos sumó al gobierno de Luis Bueno, Una de las cosas que, que, que, se, que tú bien luchaste los cuatro años como diputado, que fue... Eh, la cuestión de la salud, el hospital la en, para modernizar el tránsito, la circunvalación convertir en la verdadera provincia Duarte en una provincia ecoturística que eso se ha quedado se ha mencionado, se ha quedado se calienta, se enfría ¿Crees que esas tres esos tres renglones serían vital eh, en, tu, en tu arsenal de qué hacer en la, en la provincia de Duarte ya como senador de, de, nuestra, de nuestra región? Bueno, una responsabilidad mucho más grande ahora, Sergio, porque esas iniciativas eh, nosotros las presentamos en la Cámara de Diputados y no vamos a hartar o a hartar de decir exactamente que fue una iniciativa nuestra porque nos llena de, de haberlo logrado. Y ahora tenemos una responsabilidad mucho más grande porque ahora tenemos un gobierno nuestro, eh, de mi partido, y iniciativa en la Cámara de Diputados la construcción del hospital, iniciativa en la Cámara de Diputados en la, de la Mía de Circunvalación, iniciativa nuestra, y que ahora el gobierno de Luis Abinader pues crea, tenemos más responsabilidad porque tenemos que darle continuidad a que esas obras se terminen y así, así será, se van a terminar. Solamente tenemos que pensar eh, que debemos tener ahora un poquito de paciencia justamente por lo de la pandemia del COVID-19 que ha venido a cambiar el mundo y que nosotros estamos eh, tomando las riendas de un país totalmente en quiebra, y no vamos a decir que está en quiebra por, por solamente la malfunción que se le dio, el mal funcionamiento que se le dio a, al presupuesto, al dinero del Estado, sino a través de lo que es el coronavirus, que es una pandemia como tal, que ha afectado el mundo. Por lo tanto, eh, lo que tú podías hacer en los primeros 100 días de un gobierno, ahora pues puede tomar un poquito más de tiempo, porque... Hay que reorganizarse, hay que eh, reubicar todo. Recordemos que nosotros está, estamos entrando con presupuestos que eh, se aprobó en el año 2019 para el 2020, que todavía se supone que no de, debe haberse usado, pero a través de la pandemia y los diferentes estados de emergencia que se han aprobado, pues, no tenemos números para decir qué queda de ese presupuesto. Luis tiene... El presidente tiene una pelota caliente en la mano y para eso está ahora el Congreso también y debemos estar todo el pueblo para apoyarlo a que hagamos un buen gobierno, tener paciencia. Eh, pero sí te puedo decir que las obras se van a continuar, eh, se van a empezar nuevas obras también y ya nosotros estamos trabajando para ver las obras que vamos a solicitar que se pongan en el presupuesto del año 2021 para nuestra provincia. Eh, Dándole continuidad y terminación a la que ya están en carpeta. Franklin, el próximo 16 de agosto ya Franklin es oficialmente posesionado como senador de la provincia de Duarte. Históricamente, los gobiernos que hemos tenido son muy poco dados a darle continuidad a lo que ya está hecho, a terminar lo que está en inicio. O sea, no, hay, o no ha habido continuidad de estado, salvo algunas excepciones. En el caso de Franklin Romero como senador, y decía en tu, ya en la <coughs> el saludo, te refería, por ejemplo, al senador Amílcar Romero, donde le felicitaba por su gallardía, por la forma de cómo eh, fue tu contrincante, eh, y dándole las gracias por representarnos tres periodos consecutivos ante la Cámara eh, como senador. Eh, para mí, es un secreto, una serie de acciones que durante todo su periodo llegó a cabo Amílcar Romero, como por ejemplo esas ayudas a instituciones sin fines de lucro, que cada año se renovaban esos, esas ayudas eh, bien recibidas por esas instituciones. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, tiene, ha pensado en darle continuidad a esas acciones que son, fueron y son aplaudidas eh, por toda la población eh, hecha por el senador América Romero. ¿Tiene Franklin pendiente? ¿O pensado continuidad esas acciones, señor senador electo? Eh, justamente el domingo pasado el senador me invitó a almorzar y duramos unas cuatro horas charlando. Eh, usted sabe que hay un lazo de familiaridad entre nosotros y mucho respeto. Eh, y una de las cosas que te puedo decir es que cuando yo entré al ruedo político en el año 2015, la primera persona que yo consulté al respecto fue a mi carromero. Y, y hablamos justamente de eso y yo, mire primo, justamente usted fue quien me asesoró en aquel instante y mire hoy como estamos acá. yo su, su, sucediéndolo a usted pues mira, eh, todos los logros que haya tenido el senador Amita Romero que vayan en pro de desarrollo en pro de las instituciones que son maravillosas ese trabajo que hacen las diferentes instituciones como es el Facultad contra el cáncer de habilitación para eh, el, el, el ancianos y demás, pues todas van a seguir por igual, algunas incluso se las va a aumentar si es posible dentro de la posibilidad que haya, porque algunos reciben eh, un fondo eh, muy bajo eh, de acuerdo a lo que recibía recibí el senador pero no hay una sola, una institución, una sola institución que yo pueda echar a un lado que haya tenido un logro, porque para mí son logros, no privilegios sino logros que se ha logrado para nuestra sociedad, para nuestra gente más necesitada. Yo le daré continuidad a todas y a cada una de ellas. Y claro, vamos a revisar, eh, no por Amirka, porque Amirka para mí es uno de los hombres más honestos eh, dentro del Congreso, eh, sino que vamos a ver, revisar para ver si algunas requieren de, de, un, de una ayuda más grande eh, e incluir otras. Se le dará continuidad. Y lo vamos a hacer con total transparencia. Y justamente a Amirka, que no es un hombre de mucho hablar. Y yo siempre decía, a la gente habla de lo que es el este famoso barrilito, de que no lo reciba, que no lo... Eh, la gente cree que ese dinero, el famoso barrilito, es eh, el lo pone en el bolsillo al, al senador para que se lo lleve a su casa. Y no es así. Todo ese, todo ese dinero que viene a las diferentes instituciones sale de eso, lo dicen el barrilito. Porque sucede es que no lo transparentan de una forma, que la sociedad lo sepa qué se hace con ese dinero. Y eso es lo que nosotros queremos traer a colación. No hay mucho, no es suficiente para cubrir las necesidades eh, que tenemos nosotros en nuestra provincia. Pero también yo abogo porque tengamos un, un Estado que sea la de los derechos fundamentales los ciudadanos, para que los legisladores, los diputados y senadores realmente vayan a cumplir con sus tres roles, que son eh, legislar, fiscalizar y representar, y no que vayan como gestionadores de ayudas individuales y personales para la gente cuando el Estado en nuestra Constitución especifica sobre los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos en lo que se refiere a salud, a educación, alimentación, vivienda, empleo, seguridad, entre otros. Y los diputados, los senadores y a veces y también los alcaldes y regidores, pues son los que tienen que dar la cara a los ciudadanos porque son los que estamos, somos los que estamos acá dando la cara, estamos hombro con hombro con nuestra gente, con nuestros ciudadanos pero realmente el Estado debería ser garantista. ese es un sueño que yo tengo de que una persona no tenga que tocar la puerta a nadie, porque el Estado tiene que garantizar su salud, su educación su alimentación Bueno, Carl Franklin de verdad que nosotros a reiterar las felicitaciones seguir deseando todo lo mejor del mundo ahora en, en este nuevo rol como senador de la provincia Duarte. Así que, como decía, que Dios te siga iluminando ese camino que inicia a recorrer la verdad en beneficio de esta provincia Duarte. Gracias, Franklin, por estar con nosotros y hacer, ¿verdad?, eh, real esa promesa que hicimos. Sí, sí, de que con nosotros. Permíteme, Víctor, aclararles. A todos. Eh, algo con lo que tiene que ver con la oficina senatorial. Esa oficina senatorial que funciona en la calle 27 de febrero, pues ese local no le pertenece al Senado. Eso es mediante un alquiler, una renta que tiene el senador con una fa familia. Y ahora vamos a ver si esa familia quiere darle continuidad a la renta de ese local para que la oficina siga funcionando en ese local. De no ser así, nosotros tendremos que buscar otra oficina. Y de ser así, de mantenernos ahí, también le vamos a dar un uso un poco diferente a lo que sea solamente una, una oficina de representación. Y nos quedamos a ir cubriendo unos baches eh, mientras se realizan algunas obras acá en San Francisco de macorís Ok, qué es la aclaración. Posiblemente pudiera ser también seguir siendo la oficina senatorial si se puede renovar ¿verdad? El, el contrato que se tiene con los propietarios de ese local. Gracias. Yo no, yo no, no, no pienso, no pienso, no, si se renova, no pienso utilizarla como oficina senatorial. Eh, okay. La oficina senatorial no necesita un espacio tan grande. A ese espacio lo podemos dar un uso mucho, mucho, mucho mejor en bien de nuestra sociedad. Y ya vamos a esperar para no adelantarnos a, a los acontecimientos y anunciar que nosotros haríamos ahí. Porque podría ser algo muy, okay. muy, muy, favorable para nuestra gente. inmediatamente tenga la información, nos los hace saber para saber qué tiene Franklin que son los planes de que va a fusionar ahí en el caso de que así sea. Gracias, gracias, gracias Franklin. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Un saludo Gracias a toda nuestra gente. Gracias. Franklin Romero, candidato ya senador electo por la provincia de Duarte, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Ah.